qué tal amigos cómo están bienvenidos a la clase de español hoy continuamos con el tiempo condicional en español y te traigo otros 12 verbos nuevos y que son muy útiles dentro de la comunicación diaria en el tiempo condicional en español este es el video número 8 de los verbos eh, terminados en ar en el condicional comenzamos con el verbo mandar to send yo mandaría, tú mandarías, él, ella, usted mandaría, nosotros, nosotras mandaríamos, vosotros, vosotras mandaríais, ellos, ellas, ustedes mandarían. El ejemplo, yo mandaría muchos regalos a mis amigos. Yo mandaría muchos regalos a mis amigos. Continuamos con manejar to drive. Yo manejaría tú manejarías, él, ella, usted manejaría, nosotros, nosotras manejaríamos, vosotros, vosotras manejaríais, ellos, ellas, ustedes manejarían, yo manejaría con mucho cuidado, yo manejaría con mucho cuidado, marcar, to dial or to mark, yo marcaría, Tú marcarías Él, ella, usted marcaría Nosotros, nosotras marcaríamos Vosotros, vosotras marcaríais Ellos, ellas, ustedes marcarían La oración es Él marcaría el número si tú se lo pides Él marcaría el número si tú se lo pides Mirar, to look Yo miraría Tú mirarías él, ella, usted miraría nosotros, nosotras miraríamos vosotros, vosotras miraríais ellos, ellas, ustedes mirarían Diego miraría la carrera de caballos con sus binóculos, Diego miraría la carrera de caballos con sus binóculos necesitar un verbo de alta frecuencia en su uso to need yo necesitaría tú necesitarías él, ella, usted necesitaría nosotros, nosotras necesitaríamos vosotros, vosotras necesitaríais ellos, ellas, ustedes necesitarían ella necesitaría comer cada cuatro horas ella necesitaría comer cada cuatro horas Good. orar pray, Yo oraría, tú orarías, él, ella, usted oraría, nosotros, nosotras oraríamos, vosotros, vosotras oraríais, ellos, ellas, ustedes orarían. Nosotros oraríamos todos los días, nosotros oraríamos todos los días. Ordenar es to order. También puede ser to organize. Pero bueno, aquí lo tenemos como ordenar. Yo ordenaría. Tú ordenarías. Él, ella, usted ordenaría. Nosotros, nosotras ordenaríamos. Vosotros, vosotras ordenaríais. Ellos, ellas, ustedes ordenarían. Ellos ordenarían los mejores vinos. Ellos ordenarían los mejores vinos. Pagar, to pay. Yo pagaría. Tú pagarías, él, ella, usted pagaría, nosotros, nosotras pagaríamos, vosotros, vosotras pagaríais, ellos, ellas, ustedes pagarían. Ellas pagarían con sus tarjetas de crédito. Ellas pagarían con sus tarjetas de crédito. Parar, to stop, yo pararía, tú pararías, él, ella, usted pararía nosotros, nosotras pararíamos vosotros, vosotras pararíais ellos, ellas, ustedes pararían yo pararía en la próxima estación de gasolina yo pararía en la próxima estación de gasolina pasar to happen or to pass yo pasaría tú pasarías él, ella, usted pasaría nosotros, nosotras pasaríamos vosotros, vosotras pasaríais ellos, ellas, ustedes pasarían tú nunca pasarías por una situación tan difícil tú nunca pasarías por una situación tan difícil pegar, to hit, yo pegaría tú pegarías él, ella, usted pegaría nosotros, nosotras pegaríamos, vosotros, vosotras pegaríais, ellos, ellas, ustedes pegarían. El ejemplo, yo le pegaría muy fuerte a la pelota. Yo le pegaría muy fuerte a la pelota. Pelear, to fight. Yo pelearía, tú pelearías, él, ella, usted pelearía. Nosotros, nosotras pelearíamos vosotros vosotras pelearíais ellos ellas ustedes pelearían ellos pelearían muy bien en la clase de karate ellos pelearían muy bien en la clase de karate muy bien amigos estos son los 12 verbos que tenemos para el día de hoy recuerda suscribirte que es totalmente gratis también si necesitas el material de esta clase me puedes escribir a mi correo electrónico personal y te mando con mucho gusto el material en formato de pdf Envíame tus comentarios, tus inquietudes, tus sugerencias. Comparte este video y la información con, de mi canal con tus amigos o compártelo en tus redes sociales. Esa sería una muy buena forma de ayudarme a crecer en audiencia. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes cada vez que haya una nueva clase. Yo espero verte en la próxima clase, no te me vayas a perder mi nombre es Raúl Joven León mi correo rjoven66 gmail.com muchas gracias por todos los correos que me han dado eh, si de pronto me estoy demorando un poquito, ténganme paciencia que a veces tengo bastante correo para, para contestar pero les contesto a todo el mundo bueno, este es el final del tiempo condicional, los verbos terminados en AR y es el video número 8 muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en la próxima clase, hasta pronto amigos, nos vemos